Contrario raro, lo más, excusa, me te interrumpa. No, no, dale, dale, eh, el flaco no me dijo de que se hecho un por al lado. Sí, sí, sí. Eche sí, chipo sí, sí, lado. Sí, siempre. Ahí lado. ahí Hoy no tengo eso. No, hoy no ten eso. No, no, no. no, no. Mire. <risa> hay tenis que lamentablemente usted. Eh, hay tenis que yo sé que usted lo va a ver en el mercado. Y en esa tienda de que usted ve de, de segunda. No, de segunda no, de tercera, cuarta, quinta, <risa> sexta, séptima. Es que de segunda. Vez, ¿no? <risa> Quiero que me pongan en el Instagram así mismo, o lo ponen ahí de una vez, de que yo arranque hablando. Cuando tú hables, o okay, te lo Entonces, no lo culpo. ¿Qué pasa? Hay un tenis que... Que ese tenis va a ser el tenis más vendido del año a lo que, a lo que va. Y... Todo el seguro es que usted va a ver ese tenis, que tengo entendido que está bien caro, está en 600 ya o por ahí. Sí, 600. Está, está en 600 dólares y pico. Que usted va a ver esos tenis chinos, ese tenis que usted ve ahí, en la calle, mire, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno. 600 lo usted ve, gente, dando por eso. Mire. ese es el tenis eh, Eric Jordan, el número uno, sea, el número uno de Jordan, el Jordan 1. Eh, diseñado para J Balvin, el modelo que hizo la, la acuerdo la, la, los Nike, la, la compañía de Jordan, Michael Jordan, con J Balvin. Y ese tenis se ha vendido como espuma, porque ni siquiera en la tienda, cuando tú vas a comprar, en dos minutos se acabó. Sí. En dos minutos se acabó. Sí. Oye, estamos hablando, no estamos hablando de que fue en 24 horas. En dos minutos se acabó. Eso quiere decir que el tenis le ha gustado a todo el mundo. Everybody. Atención los haitianos. Yo saco un, yo saco un solar con 600 dólares. Con 600 dólares, sí, sí, ahí eh, en Vintervalle. En, ahí, Valle. en Valle. Atención los haitianos. Porque sé que van a estar preparados para ese tenis cuando comiencen a falsificarlo. Eh. En Panamá hubo un lío, Neto Flow. Vamos a ver el video de la larga fila, larga fila de la gente viendo, eh, esperando para poder comprar los tenis. Ni los iPhone este año Ha, ha estado así. Rompió, J Balvin. Vamos a ver el video porque hasta el presidente de Panamá se quejó de eso. Radio. E Hicieron largas colas por adquirir las zapatillas de edición limitada del cantante colombiano J Balvin. El hecho se dio en las afueras de un centro comercial, que anunció ser la única autorizada en las ventas de estas zapatillas. Según los videos que circulan en las redes sociales, una masiva cola que se extendió por varias cuadras se mantuvo hasta horas de la madrugada, donde no hubo respeto por el distanciamiento social, ante el aumento de contagios en Panamá. Ante ello, el gobierno de Cortizo ha ordenado un nuevo toque de queda nocturno, establecido en su capital. ¿No presidente? De J Balvin. Me encanta. Pero no puede ser que una zapatilla valga mucho más que la vida de cada uno de nosotros y nuestros familiares. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, arregló. Ha... Ok. Miren. Este tenis... <risa> estaba diciendo a ti. Eh... Este mundo está acabando. Este tenis, señores. Mírenlo ahí. Ustedes vieron la fila, vamos a ver si ponen el video, en el momento de la fila. Ustedes vieron la fila de personas para comprar ese tenis de J Balvin. ¿Eh? No, no, no te gusta. Man. Aquí usted no va a ver esa fila por una razón. Primero, aquí hay muy pocos dominicanos que van a ese dinero. Van a ser muy poco, o sea, limitadamente. Sí. Es mi amigo Barbie que está vendiendo esos tenis. Si nos manda uno, de todos lo pones. Sin claro, no, sin, sin ningún eh, problema. Pero, ¿qué pasa aquí, a diferencia de Panamá? Que aquí usted va a ver todos los haitianos y toda la tienda Boutique del mercado de la, de la Duarte con París vendiendo ese tenis a 300 pesos. Llévese de mí. Ay, que yo lo voy a comprar. Llévese de mí. Ahí es que le tofló. Ah, ahí es que yo lo puedo comprar, es nomás ahí muy, que... Que... claro. Ay, ahí, mire, Ahora de cost... esto te, te gusta el tenis. sí, está, me gustan los colores, está, me gustan mucho. Recuerda que el concepto de lleva 10 colores. Sí, los colores, sí. Oh, wow. También los colores porque tú te lo puedes poner. Ese tenis es para pobres también. Es para el pobre. Si ¿Sí, tú sabes por qué? Porque el pobre no tiene mucha combinación y se puede poner un suerte rojo, le quedan bien. <risa> se puede poner un blanco, le quedan bien, bien. Un negro. Un, negro, un, negro claro. un amarillo. Yo siempre, mira, yo tengo una técnica mi abuela siempre me enseñó, o sea, que uno es pobre y uno tiene que usar los trucos. Uh -huh. ¿Entiendes? El que es pobre, uh -huh. atención. Están hey, bien los muchachos. Hey, hey, hey, cinco, Gracias. Atención. Co eh, eh. trucos para trucos el para, para el pobre utilizando un tenis de muchos colores usted cuando le vayan a traer un tenis que a veces no se lo traen que se lo ofrecen uh -huh. usted tiene que pedirlo de colores que tengan varios colores como de J Balvin como de J Barbie porque así usted el suéter marcado que tiene, que es color verde, usted puede poner con ese tenis. Sí. El rojo que está estrujado sí. se lo puede poner con ese. Pero no venga usted, no, tráeme uno rojo entero para sí. ponerlo con un suéter verde, un iris. ¿Me entiendes? Ese tenis me lo pongo yo cuando esté como en 30 dólares no, no. <risa> o en 35, dos años después. <risa> que y tú te pones el tenis el 24. El 25. Eh, eh, eh, no, pisado. Todavía hay ah, reyes. No, en eh, eh, febrero 27. El eh, eh, eh, eh, eh, 27, no tengo impuesto todavía. Pisao. Semana Santa. Eh, Semana Santa y tenis en la playa. <risa> Día de la eh, madre. Eh, yo no, mira, muchachos, hasta, hasta que grite. Y... ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Y, y, tú celebrando... no, no, y tú celebrando la restauración con no, el oye, tenis. Porque ellos son unos tigres que son frescos. Que en los barrios te voy a hacer la esquina. ¡Quítatelo! Porque ya he pisado. ¿Qué es eso técnico? Que usted lo ponga. No. Ya. tiene loco ya. Suéltalo. Eso es increíble. Así que le dicen. Adiós cuando lo repiten. Ya. Está que grite, muchachito. <risa> Pero, si es como DJ Barbie, sí. ah, tú, tú le, le das. Da, claro, le, un barumbero le damos. Tú le das, sí. yo tú le doy. <risa> <risa> <risa> hasta con camisa. Muchacho. ¿Con qué tú lo combinarías, Neto, el, el 24? Para que la gente vaya cogiendo clave. Atención, J. Barbie, para que contrate a Neto. usted pone... Ok, le pone el 24, el flow de 24. El flow de 24. Una camisa manga corta. Uh -huh. Esa rosada para arrollar. Sí, es rosada. Para arrollar, tú sabes, impresionante. Es sí. rosada. Uno tiene... Es un pantaloncito. un pantaloncito de hembra que se pone sí. confunda. ¿Cómo? ¿Cómo? Con ah, ¿Cómo se pone que son tan apretados? Ah, ¿Sí? Sí. Que ah, que ah no sí, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí, entonces... Tiene... Un, un, y los tenis sí, llevar. ¿vi? Entonces, no, no se ponga esa media tricolores. No, no, no Se ponga no, no. ridículo. Vi que los tenis llevar y tienen tres cordones. Eso es una ventaja. Tres cordones. Mire, ese muchacho está pensando en nosotros, los lo pobres. Pobre. Tres cordones. Ok, entonces es el 25. El 25. Podemos tirarlo también, tú sabes, porque <risa> podemos No es que la... va obligado, Es, es que, que no va. Hay más. Entonces, viene con un suertecito de cuello bien verde lumínico. Parro ya el 25, ya tú sabes. Y como tú estás viendo de día, te pones la bermuda. Por la, y te pones una bermudita que bajen bien los tenis, ya tú sabes. <risa> la media blanca. La media blanca. Entonces el 26, como tú estabas resacado, te lo puedo poner por la mañana también, porque son y con, tú y Con yo. un suerte blanco. Con un suerte blanco. Claro. Y así duras tú hasta el 31, <risa> 31 con suerte blanco. Entonces el 31. Si tú no tienes mucha vergüenza, te lo pones el 31. También <risa> No hay más nada. No, pero el 31 tú te lo pones a Neto. Tú ves claro, tu 31 claro. con tu gorra ahí. Una, una gorra de colores. De que... Una pavita de colores. De pavita. Sí, una pavita de colores. Y tu suerte de colores ahí, sí. color, ahí vaina. Claro, y qué. el día primero, vuelve y te pone un, un cosi... una pavita amarilla <risa> con suerte blanco. Y no, no te de nuevo. No te de nuevo. <risa> Y, lo, sí. y el día hace de enero, te pone suerte no, con, con muñequito no, y no, los tenis de nuevo. Sí, de de esponja amarillo. <ríe> Un suerte amarillo de esponja. El hey, día. 20 diciembre, diciembre con vibing. Ay, ay. Diciembre, diciembre con, con los vibing enteros. Colores, colores. Señores, ahí está. Si usted está, está escaso. caso Miren. Esos tenis están el yo, yo vi a, a, a Mar con, con esos tenis. Sí, tú sabes que tiene una tienda. Tiene una tienda. Tiene también. una tienda y vende tenis. Tiene varios tenis ya de, de, los, de los J Barbie eh, el número uno. Así que la persona, vaya donde J Barby. ¿Eh? ¿Eh? Lo apoyamos ahí para que no se queje. Claro, claro. Entonces ya ustedes saben. Señores, vamos a ver si el Flaco me dice si los muchachos pudieron comunicarse con el invitado. ¡Ay! ¿Eh? Pero, porque eh, tenemos un contenido sumamente interesante. Y nada, nada, vamos a hablar de lo que, la, de lo que se ha hecho en las redes virales entre los muchachos del parque. Ok, vamos a una pausa para cuando ya vengamos allá para acá, ya, ya vengamos con él en vivo y nítido. Nale, vamos allá.